El único que quiero que es para ser feliz es que ayudar a los, a los pobres y a los discapacitados. Que ya no haya tanta violencia ni delincuencia. Y a los niños que, estuvo, que no tengan casa o así, que les dieran una casa. Y que todos digamos felices y que ya no hubiera contaminación y que ya no hubiera violencia para, para toda la delinc delincuencia. Yes. Hola que que pues, pueda haber una biblioteca en la que los niños puedan consultar libros en el tiempo libre que tengan de la escuela. A los enfermos que no tienen hogar, Nada más. Para tener todo el cariño de nuestros padres, una buena alimentación. Que tengan padres que les den padres o que los adopten. ¿Tienes? no tengan que pagar mucho para que los niños que no tienen dinero puedan entrar a las escuelas. Yo opino que haya más, un poquito más de centros recreativos para que tanto niños como adultos podamos juntar. Y eso es todo. Espero que los papás no trabajen mucho para que puedan pasar tiempo con sus hijos y que les ayuden a sus trabajos y a tareas. Eso es todo. padres de familia ya no sufren económicamente y así puedan pagarles. Colegiaturas de a sus hijos. Los, que más lo como los niños pobres, los ancianos y los discapacitados. No, y todos no. los niños de mi edad necesitan buena educación para todos y buena alimentación. Un mundo sin, una vida sin delincuencia para que todos los niños hagan jugar sin temor. Gracias, señor.